Aproximadamente 5 menos 10 de la tarde, un accidente sobre ruta 34, un kilómetro más adelante hacia el lado de Sunchales, dos automóviles, chocan de frente, habría dos personas fallecidas hasta el momento, se encuentran trabajando en el lugar bomberos y 107. Por el momento la ruta 34 se encuentra cortada, están desviando los autos por un camino de tierra alternativo para poder ingresar a la ciudad de Rafaela. Aparentemente uno de los vehículos perteneciente a la localidad de Sunchales Bueno, reiteramos, para los que se van conectando, eh, sobre ruta 34, a un kilómetro aproximadamente del cruce de las vías, dos autos colisionaron de frente. Hasta el momento, lo que nos informa la policía, hay dos muertos. se Encuentra cortada la ruta 34. Ahí de a poco van pudiendo hacer circular. Trabajan en un lugar bomberos y 107. También la Guardia Urbana de Rafaela.